que una de las grandes demandas que me hacen los alcaldes y alcaldesas de esta provincia siempre es la necesidad que la banda ancha Llegue a todo el territorio como un instrumento imprescindible para el desarrollo económico, para la conectividad, para la garantía de derechos a todas las vecinas y vecinos vivas donde vivas. De forma muy particular en el mundo rural, donde tenemos que pasar de grandes proyectos que aparecen en muchas páginas escritas muy sesudas y que tienen que llegar a la realidad, a lo concreto. Muchísimas gracias la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones. Es un honor recibirla. Aquí y lo que hoy nos va a transmitir es fundamental para el desarrollo de España, de Galicia y, muy particularmente, de la provincia más dinámica a nivel económico. Porque es una necesidad, era una necesidad para Galicia eh, tener un, una estrategia, tener unas políticas públicas dirigidas hacia romper las brechas digitales para llegar con, con la banda ancha, para llegar con, con la conectividad ultra rápida a todos los rincones eh, de Galicia, y en concreto a todos los rincones de de Pontevedra. Vamos a conseguir el gran compromiso, que es que en 2025 haya, hagamos, hayamos llegado al 100% de la población con banda ancha ultra rápida. Teníamos, en nuestra opinión, la obligación, y así lo estamos haciendo, de poder dar facilidades en cualquier municipio de Pontevedra para poder montar tu negocio, para poder teletrabajar a distancia o para poder tener todas las oportunidades que te ofrece a día de hoy la formación y la educación, por ejemplo, el acceso a los servicios públicos. Ese reto ya es una realidad y es realmente una transformación digital sin precedentes, histórica en este país y completamente necesaria para, para Galicia.